En Chrome, como en cualquier otro navegador, contamos con la opción de buscar con la pulsación de teclas control F. Pero hay una, una función que es bastante útil que se produce en Firefox, que introduce Firefox y que nos permite sin siquiera teclear el control F, una vez que llegamos a una página, empezar a teclear y automáticamente eso nos va a buscar el texto dentro de la página. Vamos a ver cómo incorporar esta funcionalidad a Chrome y de paso vemos cómo, pues esto va a ser a través de una extensión, vamos a ver cómo se instala una extensión. Lo que tendríamos que hacer sería ir a través del menú bien a más herramientas extensiones o bien a configuración extensiones. En ambos casos vamos a llegar al mismo sitio. Vemos las extensiones que tenemos en estos momentos instaladas y habilitadas y vamos hacia el final de la página a obtener más extensiones. La que estamos buscando se llama Type ahead Find y empezamos a teclear con poner Type solamente nos va a dar un listado de aquellas que incluyen eso en su nombre y la primera que aparece es la que estábamos buscando. Pulsamos en añadir a Chrome, añadimos extensión, ya está añadida a Chrome, y vamos a ver ahora qué ocurre en esta página. Yo estoy en esta página de Wikipedia y quiero averiguar, por ejemplo, qué ocurre con aquellos que inician una eh, migración. O sea, son los primeros en migrar hacia un determinado lugar. Vamos a teclear el término pioneros. Y vemos que nos indica, sin haber pulsado nada, automáticamente nos indica en la parte superior que hay cinco entradas. Pulsando F3 vamos desplazándonos por las cinco entradas. Como vemos, estas cinco entradas estaban aproximadamente a mitad de la página, lo cual quiere decir que nos habría llevado un buen rato encontrar, ir haciendo la lectura, salteando párrafos para encontrarlas. En caso de que quisiéramos des desinstalar una extensión, volveríamos a las extensiones. Y ahora mismo voy a cerrarlo. Volveríamos, igual que hemos dicho antes, hemos ido por configuración. Vamos a ir ahora por más herramientas. Vamos a extensiones. Me cuenta las que tengo instaladas, veo que tengo instalada TypeHeadFind y podría deshabilitarla o directamente desinstalarla de Chrome.